Esto es Lensflur, el podcast de cine que paró en seco la carrera de director de Michael Bay. Get ready, lights, camera, action. action. Esto es Lensflur. Dirás o diremos lo que queramos de Michael Bay, pero Armageddon sigue siendo una de mis películas favoritas. Hubiera, hubiera, no. estado mejor, hubiera estado mejor que hubieras dicho que paró con una explosión la carrera de Michael Bay. Ah, ah, es esa habría estar, estado buena, Raúl. Ver, ¿Por qué no tienes me... ese grado de.? No no, no, no, no, ahí sí. No, pero no, no, pues lo no, Sí, sí le Pararía así en seco la carrera de Michael sí. Bay. No sé si supieron, pero sí dijo que no iba a dirigir por un rato. O sea, por sí. eso también lo estoy. Anda buscando nuevas dijo. ideas de qué cosas explotar. Qué cosas explotar. Sí, mejor que se meta a Demolición, ¿no? Eso le gusta. Me Nos me saluda orgullo. Re, dice que no llegó a la Hola, frase. Re. Nunca llega a la frase, pero no te preocupes. Es que Fue mala como siempre. Sí, no te preocupes, no, bueno, después sí. la mejoré yo. No, exacto. No, no, no, Re. Después le pones Play de nuevo, Re. Sí, llegaste para la versión mejorada de Miguel, así que no pasa nada. Vale, próxima semana Miguel dice la frase. Oigan, en estos momentos se está llevando a cabo la Premiere de... No Time to Die, la, la nueva película. Hey, uh -huh. Ya ni tan nueva película, pero que no sabía había estrenado de ser. Se ve buenísima la trama, buenísima. Es buenísima. <risa> sí, buenísima con B sí, mayúscula. Sí, sí. Sí. Ya, ya llevaba unos dos años, ¿no? Fácil de, de, de retrasos y retrasos, y por fin, ¿no? Hasta que se nos va a hacer nuevamente luego de. Que la vimos por última vez el 2015, la última entrega de Pons. Sí, o sea, Así buen... es, yo estoy muy emocionado, ¿eh? Muy emocionado. Yo sé que Raúl también, Mario también, sí. Miguel es el más emocionado de los cuatro. Es sin duda alguna. Sí, y bueno, eh, la semana pasada estuvo circulando, ¿no? En este video que se hizo un poquito viral de, del último día de filmación de la película y cómo Daniel Craig le agradece al crew y este... Les dice que, bueno, eh, se había hablado anteriormente de, de que él a lo mejor no estaba contento ya con las películas, que hasta se quería cortar las venas, decían después de Spectre, pero él dice que, pues no es cierto, que estas películas han sido pues, de los momentos más altos de su, de su carrera, que, este, que le ha encantado eh, realizarlas. Entonces, este, pues ya como que se va cerrando así, como con broche de oro, esta. Esta saga de cinco películas, que es una más de las que hizo, por ejemplo, Pierce Brosnan, el, el Bond anterior. Sí. Yo creo que al final cerró, cerró esta saga bastante bien, ¿no? Digo, sin a reserva de ver la última película, yo creo que al final de cuentas sí deja un legado como James Bond, ¿no? Sí, A pesar de que al principio fue muy criticado, de que no era no era moreno, bueno, de, de cabello Sí, oscuro. de que sí era güero y no sé qué. Eh, al ah, final de verdad. cuentas creo que fue un muy buen James Bond y dejó muy buenas películas. No, pues sí, ya. Me, me acuerdo mucho que al principio no se le criticaba por eso, también que porque estaba muy mamey, a diferencia de los anteriores, así como muy desproporcionado. este, Pero sí, o sea, yo Siento que la tendencia, ¿no? Así como repasando... Ah, lo que ustedes pues, les llaman gordo. Sí, sí, sí. <risa> repasando no, no, Daniel Craig sí está fuerte. Daniel Craig sí está fuerte. Ajá, ajá. Uy, sí, sí seguro. Sin, sin rayar en la obesidad mordida. Sí, sí, sí, <risa> moro, pero, bueno. sí, no, sí. pero repasando así como la tendencia, ¿no? De, los, de las sucesiones de Bond a lo largo de las películas en la historia. Pues sí, ¿no? Como que siempre como que tienen altibajos, ¿no? Empiezan como en lo más alto. A veces terminan así como en una decepción, por ejemplo el caso de Pierce Brosnan, ¿no? con sí, cayó, pero que sí, sí, sí. francamente, a diferencia de las primeras, como que sí decayó. Sí. Eh, en, en, en este caso de Daniel Craig, igual y no, igual y nos sorprende. no, no, es, no es más, se ve como eh, la mejor y muchos críticos eh, ya están diciendo que sí. Es pues la es, la de lo que me, es de lo que me está llamando la atención. No sé qué críticos has visto, Raúl, porque esta película no se la enseñaron a nadie, a diferencia de otras. Eh, no, bueno, hoy la están viendo las cercanos, personas por primera sí. vez. Por eso ya están eh, saliendo, sí, sí, sí. No, no, no, pero no a periodistas ni nada. Y este... Ah. ¿Cómo se llama? Lo que a mí me está llamando mucho la atención es que en las entrevistas y todo, Daniel Craig menciona que en esta película, y la razón por la que quiso hacerla es porque se van a cerrar varias partes de la trama que se habían quedado a lo mejor un poco en el aire con eh, Casino Royale, con Skyfall, con Quantum eh, y demás, eh, y en esta película van a tener como una culminación, entonces parece que sí va a ser como cerrar completamente el, el círculo de las películas que hizo y que, como dice Miguel, definitivamente deja un legado, ¿no? Es, es, este, sí. ¿es Daniel Craig de los mejores Bond, en su opinión. Yo creo que sí, yo creo que sí, a reserva de que, o sea, obviamente en su momento y en sus épocas fueron muy buenos Bonds, otros como Sean Conner y demás, sí, sí. Este, pero yo creo que el impacto que ha traído la saga de Daniel Craig ha sido mayor a, a la de otros Bonds, entonces yo creo que sí está entre los mejores, yo agregaría por ahí que yo creo que ese declive que menciona Mario de, de, de la saga de Pierce Brosnan, Viene con Daniel Craig en Skyfall. Para mí, Skyfall no es tan buena como las otras. Ah, no vamos, ahora sí lo pusiste muy fuerte. Sí, ¿eh? Ay, perdón, perdón. perdón. Este, para mí, Skyfall es aburrida. No sé si es prejuicio por la canción que la odio, pero en sí, la película no me, no, no me encantó tanto. Oye, ¿qué me pareció de la... que Me pareció que con Spectre regresó un poco a, a ser buena. ¿Qué opinaste de la canción de Billie Eilish? Porque si no te gustó la de Skyfall, yo creo que esta tampoco, ¿eh? Pues no, no me encantó, aunque siento que es un poquito más pegajosa, es que la de Skyfall es una marcha fúnebre. Skyfall oh es como escuchar es como, es como cuando, cuando Hércules va entrando al, al, al inframundo que suena el inframundo eh. así es, es de Skyfall, es, Adel es, te Skyfall. Amo. es la mejor canción de Adele. y también lo hizo bien Pero Spectre, no, para mí, no, no, Skyfall, es, Skyfall yo creo que es de los puntos más altos de, de, esta, sí, sí, sí. de, de estas últimas cinco películas, para mí la mejor de las cuatro que han salido ha sido Casino Royale. Pero sí, para mí también. Para mí también. Muy alto, para mí sí. también. Casino sí, Royale es la mejor. Yo, yo creo que Skyfall a lo mejor no fue el agrado de todos porque es como que una exploración más como este, intro, introversión hacia el personaje, ¿no? Como más hacia lo que es el personaje en la parte humana, ¿no? A lo mejor por eso llega a aburrir un poco, yo entiendo. Yo sí. creo que sí, fíjate. O sea, yo concuerdo contigo, Mario, en el sentido de que normalmente las películas de James Bond son acción, seducción, tragos, fiestas, disparos, carros, y Skyfall le da como profundidad al personaje, como que te metes en sus sombras, en su oscuridad, en sus demonios, y no sé, se vuelve aburrida. Pero es la perfecta conjunción entre la historia y el personaje, ¿no? que es justo de lo que queríamos discutir, eh, el día de hoy, ¿vieron mi, mi transición tan smooth? Muy buena. Eh, <risa> este, re, realmente, eh, ¿qué es lo que hace al Daniel Craig, eh, a Daniel Craig tan bueno? Es su, su forma de interpretar a Bond. Es que sus películas sean de James Bond. Es decir, sí, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué sería si fueran esas unas películas de espías con y Daniel ya, Craig ¿no? como protagonista? Pero que no, no llevar el nombre de James Bond. Sí, no, sería el espía, ¿no? O oh, si le pones le pones a, a Tom Cruise y ya es misión imposible, o sea, como tú dices, aquí sí es el personaje el que toma la batuta al final de la historia, y la historia puede ser X, de hecho hemos visto planes de villanos de James Bond así chafísimas, ¿no? O sea, que dices, ¿cómo? O sea, que van a convertir el atún en, no sé, no va a ser vegano, <risa> ¿no? Pues ese es el plan, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí, sí, como el villano este de los Simpsons, ¿no? El que también sale... Ándale, <risa> como Hans sí, sí, Scorpio. Sí, sí. Exacto. O sea, pero aquí si el, el que lleva la batuta, digamos, de estas de la franquicia, literalmente tiene que ser James Bond, y por eso no puedes elegir a cualquiera para interpretarlo, ¿no? Pero entonces lo que importa en las películas de James Bond es el personaje de James Bond. No tendría que tanto ser. La sí, sí, sí. Creo que por eso pegó tanto esta saga. Porque, yo, les iba a decir eso, es más serio, ¿no? Este James Bond. Este no es tanto de, ah, todo me sale bien y a huevo que sí, y encuérate, nena, ¿no? Entonces, si no este existe sí es esta...? Más de esto. ¿Por qué existe sí. esta como modita de, de andar diciendo no es que, que si James Bond que si la van a convertir en mujer y no sé qué al final si el personaje es lo que ¿Tú importa? ¿Tú dijiste? Yo, no no yo, te gusta, yo he dicho dijiste. que lo han mencionado yo yo no yo no espero eso para nada porque pues al final como si como dices. Lo que importa en la saga de James Bond es el personaje que es James Bond, pues Ahora es un que personaje que lleva, Bond, ¿no? que lleva cincuenta y tantos años, casi sesenta años de estarse construyendo, ¿no? Veinticinco películas ya, sí, sí, sí. no no yo no sería de la idea de que de un momento a otro lo cambien y, y pongan a, a, a James Bond como una mujer, ¿no? Porque sea sí, mal que sea una mujer protagonista, sino porque este ya es el personaje de un hombre, ¿no? sí, sí. Sí, este, digo, eh, yo yo pienso que a lo mejor a mediano plazo, este esta esta franquicia no de, de la gente 007 puede verse de alguna manera trasgredida en ese sentido no o sea como de, de construir un poco no con esta esta palabra que está de moda ahorita no en estos tiempos ¿no? de, de, de construir este cuestiones que se habían encargando de, de, de contextos y etcétera no entre ellas este el hecho de que un hombre interprete a, a una gente no este que que se avienta las secuencias de acción, es el sex symbol y etcétera, ¿no? Este, yo creo que en algún punto in, invariablemente va a pasar este. Para los que sí estamos como más casados, que tiene que respetarse como la, la esencia del personaje, pues a lo mejor nos, nos haga ruido, ¿no? Pero pues habría que ver cómo lo maneja, ¿no? También yo, igual y no quedaría mal. O sea, no. Puede ser, pero es, es que, que... La, la, la, la, la cosa no es que sea el hombre que interpreta a la gente secreto, es el hombre que interpreta a James Bond. ¿no? O sea, por, es por que eso exacto, o sea, el personaje es James Bond. Si a tú a mí me dices que va a haber una sexta película de esta saga, digamos, en donde James Bond murió... Y entonces un nuevo agente hereda el 007. Sí, la, la actriz, ¿no? Que vemos en esta película también. No, bueno, una... ahorita estoy hablando de un hombre, ¿no? O sea, otro agente, ah, vale, vale, otro, otro, agente. otro agente hombre hereda vale. el 007. Y al final de cuentas me, me dices que viene una, una película nueva en 2023 que se va a llamar. Eh, este día sí es para morir, por decir algo ¿no? Este día sí es para morir ¿Qué <risa> te <risa> dijeras, ahora sí Ahora sí eh, el otro chiste. Y, y, y me dices este, <risa> No, pues viene el agente 07 Pero no es James Bond Yo creo que la gente lo vería por morbo Y puede salir una muy buena película Pero no es James Bond no, O sea, la gente no lo va a hacer no lo va a adoptar es, como James Bond. Es James Bond. Bond Jr., el de la caricatura, ¿no mm. se acuerdan? De sí, no. es horrible. Y, y lo mismo pasaría si lo interpreta a una chica. O sea, al final de cuentas, la chica no puede llamarse James Bond, porque James no, Bond por ya existe, ya tiene, ya tiene identidad, ya es, eh, ya, ya, está, ya es un personaje construido. Exacto. Y esta, esta tendencia de cambiarlo a la fuerza creo que no, no está bien. O sea, creo que no habría ningún problema... A... No habría ningún problema si la gente 009 o lo que sea en el futuro fuera mujer. El caso es que no puede ser, no puedes cambiar a James Bond por una mujer, sino y lo dijo el mismo Daniel Craig. Creo que eh, la, lo, el enfoque no debería ser eh, cambiar al personaje de, de James Bond que ya existe por el de una mujer, sino crear un nuevo personaje Exacto. o un nuevo protagónico que sea una mujer, ¿no? Sí, exacto, ya, y eso, hay bastantes películas, ¿no? De no, inclusive secretos. si quieren darle el 007 adelante, ¿no? O sea, que te lo manejen una buena historia en donde digan, no, pues, James Bond murió después de 25 años de ser agente secreto del MI6, murió, y el nuevo 007, o tú... No, mejor tiene problemas Candid de erección, ¿no? Es menos trágico. Bueno, por lo bueno, que sí. se ve en los trailers y lo que se ha dicho, ah, al bueno. por lo menos al inicio de esta película <ríe> nueva, es cierto, es cierto lío. 007 va a ser mujer. Porque sí, sí, James sí. Bond va a estar como retirado o muerto. Sí, y sale, ¿No? Y, y, si lo, y si lo integran bien, yo creo que puede salir perfectamente. Yo no tengo nada, de sí, nada yo nada. coincido también. O sea, yo no, sí, sí, no sí, tendría sí. problema realmente. Si, hubiese, si existiera ese cambio en algún momento, no, no le vería el pero. Claro, ah, mientras mientras en la próxima película no me digas que, que, el, que el nuevo protagonista es Jenny Bond, porque eso sí sería destruir al personaje. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo, cómo se llama? ¿La de, ¿La de Sherlock Holmes? ¿La, la sobrina o cómo? Ah, está Enola, Enola Holmes en en ¿no? o la hermana, sí, sí. O la hermana. Sí, sí. que por en cierto iba a mí, tener sí secuela. Ya va a tener secuela, Alex. Bueno, pero eso este es el caso de James Bond, pero no en, no en todos los casos es así que el personaje sea tan importante, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto ahora con Capitán América que, que ahora es otro, ahora es este cuate de Falcon que se me olvidó su nombre. Eh... Aquí Ajá. No, no, no, pero el nombre del personaje, ah. en su nombre de persona. <risa> es... Ah, Wilson. Este Wilson, ¿no? Sí. Ah, pues ah, no de... me acuerdo, pero. No me acuerdo, pero el caso no, es que es otra Wilson, persona sí. que va a ser el sí, Capitán Sam, América, como que en sí, otras Wilson, franquicias o sagas no está a lo mejor tan importante el personaje que lo, que lo interprete y es más la historia lo que. ¿Cómo no? ¿No? Este Capitán América va a volar, está padre. eso se es infiere, ¿no? ¿Qué? Ya no, no nada más tiene el escudo, sino va a volar. Este Capitán América que que va ver? a volar. Pues infiere, ya puede escribir diferentes no, cosas. No, claro que no, pues no, claro que, claro que. Influye no, a lo, más a, bien, no, a lo que a lo que Alex se refiere es que ah. Chris Evans no es el, ah, o, ya, ya. No, no, o sea, no, no, no, importa si lo interpreta Chris Evans o lo interpreta Anthony Mackie o lo interpreta quien quiera que sea. Ah, Capitán vale, vale. América no es más que el MCU, pero aquí eh, y sí. estoy de acuerdo, Capitán América no es más que el MCU porque el MCU es un pinche universo. Sí, pero, pero es la, la que ha creado el universo, ¿no? Sí, sí, o sea, por eso, pero obviamente un personaje no va a ser más que la historia de un universo entero, o sea, en, o sea por ejemplo, en el, en el, en el caso de, de James Bond, estamos hablando de que el personaje es más que la historia de, de solo una persona, sí. pero en el caso del Capitán América el Capitán América no puede ser más que la historia de todo un universo que converge juntos, ¿sabes? Sí, o sea, porque sí, más sí, bien sí. yo no me refiero tanto a quien lo interprete sino a quien sea, ¿no? De dentro de la historia, Steve Rogers. Tú Royals, dices el personaje, o, ¿no? O uh -huh. esta, este otro esta otra persona que se me olvidó su nombre de nuevo Anthony Mackie el... Sam no, Wilson, no, pero el, el, nombre de, el nombre de la persona, del personaje. Sam que, bueno. Wilson. ya te dije Ah, Sam como... Wilson, Sam Wilson, Sam Wilson. Sí. Ah, oye, ese. Sam Wilson. Sí. Bueno, el de esta persona que, ¿cómo se llama? No, no. Este, Y sí, o sea, como dice Miguel, ¿no? Aquí, pues todo el universo es, pesa más por, yo siento, por la historia. Creo que al principio a lo mejor sí se anclaron un poco de, de personajes de, que eran muy conocidos, como Iron Man, como Hulk. Pero conforme se fue desarrollando, los personajes en sí creo que han perdido un poco de protagonismo en favor de la historia. Es decir, cuando salió Guardianes de la Galaxia, realmente, o sea, siendo sinceros, ¿quién sabía quiénes eran los Guardianes de la Galaxia? Son los que habían leído los cómics. O sea, sí, eran sí. personajes desconocidos, pero... igual falso. No, de... eh, inclusive en, en o sea, Iron Man, cuando se estrena Iron Man 1, no era tan famoso. Sí, o sea, no, no, tan sí, generadamente, sí, no. pero sí, pero vaya, lo ubicabas, ¿no? Sí, lo ubicabas sí. un poco, pero sí. sí, o sea, también no desconocido. Pero aquí te tengo yo una cartita, espera, te tengo una cartita de uno de esa que te voltea la, la, a, a quien le toca dejar carta. Todos nos que, una de las quejas principales, nunca han jugado uno. Eh, una de las quejas ah, principales. Ah, de uno, de, ya, entendi, ya entendi, Sí, ya uno, uno. Una de, las, una de las quejas principales de este primer capítulo, porque ahora estamos viendo eso en, en el universo de What If, ¿no? Uh -huh. Fue que no pegó tanto la Peggy Carter eh, como Miss Britain, ¿no? Eh, para Bueno, tomando el manto de Capitán América. Y parte de eso fue que no le quedaba el personaje o parecería que no a, a, llegó tanto no a, a los corazones de los fans. Yo difiero, fíjate, porque yo creo que más bien el, la historia de What If es muy pobre. En el sentido de que está hecha en caricatura, con un poco más de una animación que la verdad a mí no me encantó. Una animación sí, a mí tanta. tampoco. Muy básica, muy. A lo Disney, a lo Disney. No, al contrario. contrario es una de animación demasiado, demasiado no. detallada. Es una animación ah, del ¿no Canal han visto 11. Las caricaturas de Disney así son. Yo, yo la veo como una animación del Canal 11. O sea, la verdad, la animación a mí no me Canal gustó, 11, no. O sea, muy detallada, pero al mismo tiempo por eso no me gustó. Y las historias, en el afán de ser tan radicalmente diferentes, porque ese es el chiste, ¿eh? imaginar sí, sí, sí. algo radical, <risa> un cambio radical, son muy cortas. Son ex exageradamente ah, bueno, sí, pues por el tiempo, entonces no, no sí, te puedes encariñar con un personaje en tan poco tiempo, ¿no? No, Yo... pero aquí lo que voy es eso, que justamente el personaje que decía Alex, aquí con ese cambio que tuvo de Género y de quién toma el manto, pues, quién toma el escudo, pues sí influyó un poco, ¿no? O sea, parecería que la historia no, sí, bueno, sí, o sea, sí de los personajes. Pero al final el, el punto aquí es que el personaje termina teniendo un poco menos de peso, incluso si vemos ahorita una película de... Que te, bueno, del nuevo Capitán América, si tú quieres. Sí, creo la que, cuatro que eh, va a ser ya con... Creo que con parte este, de la expectativa eh, de esa película, por más exitosa que sea, va a ser ver cómo conecta con el resto de la historia y no tanto ver al personaje. Y te voy, y te voy a poner un, un ejemplo que yo creo que es bastante claro o bueno, varios más bien, eh, Black Widow, por ejemplo, Hawkeye, que ahora va a tener su serie, Los Guardianes de la Galaxia, si esas películas o series hubieran sido como independientes, o sea, que no hubiera esta como interconexión de las historias, creo que Los Guardianes de la Galaxia no habrían tenido la mitad del éxito que tuvieron, ¿estamos de acuerdo? Creo que Black Widow no sería el personaje entrañable que es por ser parte del de el gran universo. Creo que Black Widow habría sido una película más de superhéroes que digo que lo fue, pero... pero eh, pero bueno, tuvo mucho éxito y fue este muy vista y demás porque es parte de... O sea, lo, lo que decías tú de hace más. unas semanas, que por eso hay tanto hype, ¿no? Con sí. la de Spider-Man 3. Y porque está se ve como producto Marvel, no como producto Sony. ¿A eso te refieres? Es que es que justamente es eso. No. No. o sea es, Marvel, no. es como, Marvel es como Coca-Cola. Ya tiene el Product Placement, ya tiene la... la <risa> Patrocínenos. O sea, tú ves rojo con una línea blanca ondulada y ya sabes que es Coca-Cola. Ya no necesitan poner Coca-Cola. Eh, lo, lo mismo es con Marvel, Marvel te lanza una película de Black Widow y no te necesita decir la que salvó al universo sacrificándose por conseguir la gema del alma, ya lo sabes porque justo como dice Alex ya está todo conectado y lo que te avienten tú lo vas a querer ver por el simple hecho de ver cómo se conecta, más allá de, del, personaje. del personaje y el claro ejemplo es Shang-Chi, ¿Sí? Shang-Chi la fuimos a ver por ver porque que... ¿Qué pasa con el MCU? Yo no sabía ni quién Chingados era Shang-Chi antes de ver esa película. Ni quién sí, sabe, era los... eh, no, sé no, bueno. no, sé, no sé qué piensen ustedes al respecto. O sea, yo pensando en las películas de Marvel, el contenido de Marvel, del MCU, este. Yo siento que también tuvo mucho que ver, ¿no? Como esta tendencia que hubo en la década pasada, esta que, que acaba de pasar, estas, que acabó el, el año pasado, este pues como esta tendencia, ¿no? De ya como darle prioridad a contar mejores historias, a lo mejor prescindiendo un poco más en darle protagonismo a los Personajes individualmente, ¿no? A lo o, mejor, sea, antes... o sea, no tanto vámonos al personaje, sino a la historia, dices. Tú... Ajá, a lo mejor antes, cuando veíamos una película de superhéroes, yo me acuerdo, ¿no? Las noventeras de, de Batman, pues sí, te clavabas, ¿no? En este, ay, quiero ver a Batman, o así este. Es verdad, no decías la historia, ¿verdad? Sí, es Ajá, cierto, sí, es cierto. Incluso la primera de Spider-Man, esta de Toby Maguire, esta, todavía pasaba de alguna manera eso. Sí, sí, yo sí. Incluso tenía... a nivel. Sí. Uh -huh. Sí, perdón. Incluso a nivel financiero, eh, le, creo que le conviene al, al estudio, en este caso a, a Marvel y a Disney, eh, quitarle un poco de peso a los personajes ¿no? y así quitarle un poco de, eh, de, de, de esta posibilidad de que el actor que interpreta a Iron Man, a Capitán América... Eh, tenga como todo el poder de decir este, no ahora me pagas 50 millones más porque, yo, porque si no no aparece Scarlett Johansson okay. exacto sí, exacto sí, sí. Okay. pues si no apareces a lo mejor no, no pasa tanto porque tu personaje ya no es no es este, el centro de todo esto no sino que la historia es la, la está llevando y está viendo nuevos personajes claro claro y no te vayas tan lejos Mario simplemente si tú te vas a la primera de Iron Man la primera de Iron, de Iron Man gira en torno a Iron Man y sí, así era el así villano eran... es muy chafa. Así sí, eran sí. las películas de, de superhéroes en los 2000 y en los 90. Sí, esos eran de juego. Y, <risa> y en, en este género de superhéroes específicamente, creo que sí, eh, hoy en día se le da mucho más peso a la historia. Tan es así que, por ejemplo, DC está tratando de copiar la fórmula. Eh, por ejemplo. El, el caso del de Snyder Cut, sale el Joker, pero no es más importante porque no hace nada, ¿sabes? O sea, el personaje, por... vale, el personaje vale, ma vale madres. Sí, por ¿No? eso lo dice alguien de Marvel, está bien. Qué bonito. <risa> <risa> Muy bien, gracias. ¿Qué pudo relevante haber salido en, en la historia del de Snyder Cut? Nada. No. es El némesis de Batman es la otra contraparte de Batman. Pero ¿qué relevante es tiene Batman... la historia de esta película Imagínate, en particular? Por eso, y ese Batman ya está llevado a más hacia la locura de Joker, imagínense eso. No, no, no, en, en, lugar, en lugar de ese Joker pudo haber salido eh, ¿Nadie? Pol, Polka Dotman y hubiera sido lo mismo, no, no. hubiera tenido el mismo hype el No, tal vez solo Joaquín Pinguis hubiera llegado a eso <risa> <risa> ¿Quién es? ¿Polka? Eh. No, Polka Dot bueno sí también es el buen villano El de los confetis Sí, sí, sí, es buen villano Es buen villano ¿Cómo Raúl no escucha? O sea, ¿se dan cuenta cómo le dices? hubiera no, podido salir Polka. Hubieras sa podido desfajado. salir Polka Dotman y Raúl. No, que la chingada, ¿que, ¿quién? ¿Quién? Es que estaba yo hablando y después ya dice tu voz, está medio desfasado. Por eso, por... Pero, por ejemplo, tomando ese ejemplo de Joker, ¿no? O sea, uno piensa en el Joker de Nicholson, incluso, incluso todavía el de el de Hitler, ¿no? este Todavía era como el rol protagónico de alguna manera. Y este Joker ya va mucho más en función de la historia, no tanto de darle protagonismo al Joker como tal. Uh -huh. Pues no, y por ejemplo, si nos salimos del mundo de los superhéroes, y se me viene a la mente ahorita, porque lo mencionaron hace rato, eh, lo que es Misión Imposible, y, y que, que definitivamente eh, tiene que, es la historia, ¿no? ¿no? No es el personaje de Tom Cruise, sino es Misión Imposible. Sí, sí Tom vale, Cruise no, es importante y todo. A ver, ¿no crees que es genericón, Alex? El de Action Man, el de Tom Cruise, bueno, este... es que, o sea, es que hay dos, hay dos, okay. dos... Mejor termina tu idea, Miguel, y yo vale. digo la mía. Bueno, sí, nada más. Pero eh, cuidado para. con lo que digas, dice. <risa> no, bueno, es que si, si a mí me preguntas, y yo creo que a la gran mayoría de gente, para no decir va, todos, todos... El 99% di. El 99% de la gente. Si tú le dices... ¿Qué es lo primero que te viene a la mente con Misión Imposible? Te van a decir la cancioncita, te van a decir el... Este mensaje se va a destruir en cinco segundos, te van a decir la cabina de teléfono, te van a decir el avión, te van a decir escalando un edificio, pero no te van a decir, ¡ay! El personaje de Tom Cruise que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, o sea... ¿Y Tom Na Nadie se sabe el nombre del personaje de Tom es que el ah. Es que es justo lo que iba a decir, el problema ahí con Misión Imposible, yo, o sea, si, en parte tienes razón, o sea, si estos elementos de se va a autodestruir en cinco segundos de la canción y demás, son muy específicos de eh, Misión Imposible y claro que te, te evocan, o Misión Imposible, te, mi, perdón, Misión Imposible te evoca a ellos. Sin embargo, yo creo que hoy en día, si a alguien le preguntas eh, ¿qué, qué piensas cuando te dicen Misión Imposible, es pienso en Tom Cruise haciendo alguna, alguna nueva locura o algún nuevo stunt gigantesco. Y creo que el, el problema aquí, o, o lo que lo hace un poco diferente, es que el personaje de Misión Imposible es Tom Cruise, no es Ethan Hunt. Exacto, ¿Estico? piensas en Tom Cruise, no en Ethan Hunt. Eh, eh, entonces, o sea, por un lado, creo que si hicieran Misión Imposible sin Tom Cruise, no sería Misión Imposible hoy en día, porque ya está demasiado arraigado, sí, sí, sí. siento yo. Entonces, no, no, no siento que hay alguien más que pudiera interpretar el papel de Ethan Hunt. Aunque no te acuerdes de Ethan Hunt como nombre, creo que eh, Misión Imposible es como equivalente a Tom Cruise. Sí, Pero estás de, que, ¿estás de acuerdo que ahí es por, por la trayectoria de Tom Cruise y no tanto por el personaje? O sea, sí es más la historia que el personaje. Eh, es que... Es que, es que aquí no es ni la historia el personaje, es el actor. A ver, te tengo un Alex. Te apuesto a alguien que no haya visto Fallout y a alguien que no haya visto Jack Reacher, ¿te acuerdas de esa? Le pones las la escenas de las dos y no va a poder diferenciar cuál es Misión Imposible y cuál es... Ajá, esa es la, esa es la otra cosa, que el, el tema aquí... Es que justo, o sea, Misión Imposible ya no, ya no tiene un diferenciador por ella misma, sino que es Tom Cruise. Y entonces cualquier otra película que hace Tom Cruise es Misión Imposible sin el nombre de Misión Imposible. Tom <risa> Cruise y incluso ya su cast, ¿no? Que su cast también son reconocibles, ¿no? Excepto sí, a Top Gun, que ya viene y quiero ver Top Gun. Sí, sí, sí Top Gun podría, podría llegar a ser la excepción. Es que, que lo vamos sea, a ver vestido de piloto. Es ya. que Tom Cruise solía ser mucho pues más versátil, pero de un tiempo para acá, que se ha dedicado más a hacer esto, películas muy, muy de acción, ya cualquiera que hace es como si estuvieras viendo Misión Imposible, y eso, y, sí. y eso es lo que digo, o sea, en este caso en particular siento que rompe las dos reglas, o sea, no es ni la historia ni el personaje, sino que es el actor, Tom Cruise, tal cual. Sí, es, es como, ahora como me parto la madre, la película. Exacto. Yo siento yo que el caso de Misión Imposible, la, la, la uno todavía lo puedes identificar al personaje, o sea, porque si hay un desarrollo todavía más, este elaborado, ¿no? Así de las misiones, este... Los, los mismos personajes que salen, ¿no? O sea, al principio recordamos, ¿no? Que son varios este, en conjunto, ¿no? Que se, in, se infiltran en una misión, y el, al final el, el único que sobrevive es este Ethan Hunt, ¿no? este eh, en, en la 1 yo siento que todavía lo identificas como personaje, ya a partir de la 2 ya se descarriló totalmente a ser Tom Cruise por sí solo. Sí, y, no, ya, y todavía ya, ya. después... Ay. Perdón, y todavía ver, después de la 2, o sea, siento yo que a partir de la 3, eh, el personaje de Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise, o más bien Tom Cruise con el nombre de Ethan Hunt, es, <risa> es como más constante, por así decirlo, pero todavía lo, ves los personajes, o más bien ves las películas de la 3 a la 6, y luego ves la 1 y la 2, y es totalmente diferente tanto sí, el personaje total. como las historias, ¿no? O sea, las historias... Es que la 1 y la 2 son un poco más... Eh, fieles a lo que fue la serie, ¿no? Exacto. Estas cosas de espías, el relojito, sí, los de movimientos imposibles, ¿no? Movimientos más de habilidad, ¿no? Mm, que de suerte. Pero, pero infiltrándose y con gilo sí, sí, y sí. gadget, la 3 en adelante son más cosas como aventarse en aviones, escalar un edificio y madres así. Siento sí, yo. Y también influye que a partir de la cua... de la cuatro o de la 5, no me acuerdo bien, creo vale. que de la 5 cinco... Ya decidió mantener al director, a Christopher McQuarrie, que, que parte del, del sello de Misión Imposible era que cada película tenía un director diferente. Y desde la, te digo, según yo, desde la 5 ya decidió quedarse con el mismo, que es el mismo que está dirigiendo ahorita la 7 y la 8. No, y no solo directores también guionistas. También cambiaba de guionistas, no eran los mismos. Okay. Eh, y ahora ya es como, que, ya como que se historias. quedó muy, muy cómodo con el equipo actual. Claro. Yo, no, no, no, no, yo, creo creo yo creo que más mm -hmm. que comodidad responde a la evolución que ha tenido la franquicia. Porque al principio, cada película era una historia de espías Exacto. diferente, un caso diferente. A partir de la 4 o 5, ya se volvió una franquicia con la misma Es lo el que te digo, un universo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya ya entonces, tienen a ya. lo mejor algo de continuidad. Exacto. Exacto. Pero por ejemplo, si, si tú te vas. Uh, de, de Misión Imposible que, que ya vimos que es Tom Cruise a uh, Duro de Matar por ejemplo, Duro de Matar no es John McClane o sea, sí no sí, tipo cambio. sí es John McClane en el sentido de que pues, todo gira de en torno Action a John, Ma todo gira sí, en torno de, a John McClane acción, ¿no? pero podría llamarse Alejandro Zavala o, o, o Raúl <risa> y, y, y sería la misma película, no John McClane, sí, no o sea, es más, más bien importante. el nombre de John McLean, es, eh, perdón, John McLean es identificable por que es muy famoso, duro de matar, pero sí, sí. no porque al momento. Pero entonces de es más la, la, película... la historia, es más la historia, duro de matar. Sí, o, o, o el hecho de que es una película de acción, Navidades. de terroristas. Y aquí, o sea, sí, aquí sí. más bien es el nombre de la película, ¿no? O sea, esta la película de duro de matar, hay yo creo que 800 que son igualitas. Pero pues esta se llama Duro de Matar. Sí, eso es lo que la hace distin distinta, ¿no? Pero, este, o sea, lo que la hace distinta y tan buena es que tiene una muy buena historia. Un muy, muy, muy sí, o sea, pasaciones. yo creo que eventualmente, eh... y es más, seguramente lo harán alguna serie o algún reboot de Duro de Matar con alguien más. Y a lo mejor va a ser raro sin Bruce Willis, pero no va a ser tan tan extraño, no lo vamos a ver, tan imposible que, que Misión Imposible sin Tom Cruise. sí. O lo sí, que claro. pasó recientemente con la serie de Lethal Weapon. De, eh, arma Letal tuvo su serie, obviamente eran jóvenes protagonistas y nadie la vio. Ajá, no, no no pegó para nada. O sea, no. En Estados no. Unidos sí. o ¿Por, ¿Por ejemplo Arma Mortal sí es Riggs y Mortal. Exacto. exacto. O por ejemplo Jason Bourne, que Jason Bourne sin... Ay, ¿Cómo se llama este actor? El... El Matt, el, Damon. El, eh, Matt, Matt Damon. Sin Matt Damon, la que hicieron sin Matt Damon, nadie la vio. Sí, con sí, Ethan Hawke, ¿no? Fue con Ethan. Ethan mm, Hawke. No, ah, no, perdón, no. Es... es que Hawk es de es Hawk de Hawkeye. Guy. Por eso dijiste ah, sí. Hawk. Exacto. La verdad, sí. Es sí, o sea, pero por ejemplo, este, yo entiendo como lo que vas, este, Miguel. Este, porque por ejemplo yo pienso en 24. El personaje de Jack Bauer, creo que padece algo muy parecido a lo que padece este Ethan Hunt. En las primeras temporadas lo ubicas más como el personaje, ¿no? Este, el que fue el director de la CTU el que ahora estuvo, tra trabajó para la CIA en algún momento, este, tiene como ese background de alguna manera que sí nos cuentan un poco, pero a partir como de las seis yo siento que se, ya se vuelve totalmente un eh, Jack Bauer, ¿no? Este, por sí solo. El, sí, Jack, el, el, Jack Bauer y, presenta, ¿no? Ajá. Ajá. Así. Pero, bueno, yo, yo ahí Mario diría que desde la, desde la uno, ¿no? O sea, Sí, enti o sea, entiendo entiendo el, lo que lo que mencionas y como yo siento que a lo mejor en las primeras temporadas Jack Bauer tuvo cierta evolución y de repente ya como que se paró y siguió siendo exactamente igual todas las temporadas sí. eh, en parte porque la historia también ya se volvió muy repetitiva yo creo pero 24 es Jack Bauer estamos de acuerdo sí, eso sí. la historia pero es que tú lo acabas de decir el personaje superó a la historia Sí, sí, pero la, es que historia la historia se volvió repetitiva y el personaje. Por eso siguió. Alex vio la serie esta donde no sale Jack Bauer y no es, es para que, nada, punto lo es que lo mismo, la historia... ¿no? No, no es que tanto que la historia se volvió repetitiva, sino que la historia es otra diferente cada temporada. Incluso hay cosas que como que dejan de, dejan de cuadrar unas con otras y lo que es constante siempre es Jack Bauer, ¿no? Entonces sí. tú ves 24 o piensas en 24 y piensas en Jack Bauer. ¿Y qué pasó cuando hicieron el spin-off sin Jack Bauer? Fue un fracaso. Exacto. Fracaso total. Sí, sí, sí. Y es lo mismo que yo decía con Jason Bourne, o sea, Jason Bourne, eh, estamos de acuerdo que es una película más de acción, que nadie, o sea, nadie conocería el nombre de Jason Bourne si no fuera por su historia y su trayectoria. Sí, ahí sí, ahí sí la historia está muy buena. Sí, bueno, la, historia la historia es, es muy buena, tiene personaje. continuidad. Sí, sí, estoy de acuerdo, la historia supera el personaje, cine, y eso a pesar de que el título de la historia es Bourne. ¿No? Sí. Es Born Identity, Born Supremacy, Born Ultimatum, incluso Born Legacy, cuando no sale Matt Damon. Y, <ríe> sí, también sale Born. Y la que se llama solamente Jason Bourne. El título es Born, sin embargo, aquí sí la historia creo que supera al, al personaje, a pesar de que en esta, como dices, Miguel, no, no tuvo el éxito que tuvieron cuando sí estuvo Matt Damon. No, claro, pero, o sea, por ejemplo, si tú ahorita quieres hacer una película de Jason Bourne sin Matt Damon, no sale hacer. bien. La puedes hacer, pero no sale bien porque Jason Bourne ya se consolidó como personaje gracias a las buenas historias que tuvo. Pero en su momento, cuando salió la 1, pudo haberse llamado eh, John... John Pérez. John Pecas. Uh, Ay, yo eso sería de Pérez. Eso sería de Pérez Identity. Exacto, <risa> exacto. Y ahorita, y, y ahorita no podrías hacer una película de Pérez Identity sin, jo sin jo John Pérez. ¿sabes? Exacto, John sí. Pérez. Todavía estos casos son un poco... Eh, o es un buen nombre un... de un personaje, eh, John Pérez. Sí, sí, sí. <risa> este, todo, todos estos eh, ejemplos a lo más, son, tienen a lo mejor cierta ambigüedad, a lo mejor puede causar cierta duda. ¿Qué pesa más la historia del personaje? Pero les voy a dar un ejemplo de una serie en la que sí, definitivamente el personaje lo era todo. O sea, aquí olvídate de la historia, Two and a Half Men, ¿no? Que era eh, Charlie, Alan y... Y Jake, el niño. En el momento sí. en el que corrieron a Charlie Sheen de la serie, sí, se convirtió sí, sí. completamente value, en no. otra cosa diferente. Se hizo verdaderamente una, un bodrio de serie. Sí, sí, sí. Eh, y, y ahí, pues, era, era Charlie... El, el personaje era Charlie Sheen. O sea, era el personaje y el actor, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Ah, yo difiero, ¿eh? O sea, no, no digo que las temporadas con Aston Kutcher hayan sido malas o haya bajado mucho su calidad. Pero no, muchísimo. yo bueno, creo, no, no, no, sí, ya, no, no lo, no lo ya, niego, ahora sí, Ya, no lo niego. Pero <ríe> Raúl, yo, sé. yo creo que si, <ríe> si no. hubiera, si Charlie Sheen hubiera dicho, o sea, si no hubiera tenido todos los problemas que tuvo yo hubiera dicho, oigan, ¿saben qué? Que ya me cansé de interpretar a Charlie y, Ajá. o sea, a mí, Ajá. y pongan, o sea, pongan a otro personaje y entonces llamaron a Aston Kutcher. Pero Charlie Sheen hubiera seguido involucrado detrás del guión y de las bromas y demás. Yo creo que hubiera seguido siendo igual de buena, porque tú lo acabas de decir, era Charlie Sheen con su espontaneidad, con sus bromas. Con pero su... es que también a cuadro, ahí no creo. Pero, era, ajá, era Charlie es que Sheen no creo que cuadro. tanto sean sus bromas y así, sino que Charlie Sheen era muy el personaje de Charlie. Ajá, pero no era el personaje, era el actor. Pero no, o sea, era el actor ajá. en cuestión de que, de que estaría muy difícil ver a otra persona interpretando al personaje de Charlie. Pero sí. era el personaje, o sea, Charlie. Sí. era la, la serie era Charlie. O sea, toda o la sea serie era él Charlie. en cuadro. Sí, pero sí estoy de acuerdo siento con sarcástico. Él, Una cosa es el personaje y otra cosa es el, el nombre del actor. O sea, yo siento que... Y, el... y su no, ideas, El del personaje y era sus Charlie ideas. también. Por eso digo que Charlie. Sí, pero si Aston Cocher hubiera sido, o sea, hubiera tenido el mismo carisma, el, no, no, no, no el mismo papel la O sea, si Ashton Kutcher o sea, como, ¿no? como persona hubiera tenido la dirección de Charlie o la misma creatividad que Charlie Sheen, quizá la serie hubiera seguido a flote mucho más, ¿sabes? Uf. O sea, yo creo que ahí eligieron mal, tal vez, a, a poner a Ashton o Charlie Sheen como actor... Y como este, escritor de su propio personaje, era irreemplazable. Pero no tanto el personaje de Charlie. No, yo creo que sí. Es que lo que pasa es que en la serie... Eh... Al final de lo que se trataba la serie y todos los, los acontecimientos de la serie giraban demasiado en torno al personaje como para de repente quitarlo y poner otra cosa. Sí estoy de acuerdo en que escogieron mal a Aston Cocher, no creo que haya sido ni buen papel ni que lo haya interpretado muy bien. Pero incluso eh, más allá de Aston Cocher, todas las decisiones que tomaron este, para las siguientes temporadas fueron malísimas. O sea, el personaje de Alan ya como que se descarriló porque necesitaba el personaje de Charlie para tener esa eh, su esencia, ¿no? De, del hermano que que vivía a sus costillas y demás. El personaje de Jake también como que perdió chiste porque necesitaba la figura del tío que lo malinfluenciaba. Y, y el papá que era como todo sí, mucho sí, más sí. este recatado. Y todo eso se perdió a raíz de que se fue el personaje. No solo por sí. el, porque fuera Aston Kocher o, o fuera otro, otro. Sí, no, no. Puede ser, puede o ser. Sea, aunque te trajeras a Mr. Beam, no iba por la historia, pues. O sea. Al mejor comediante, al ah, que tú me digas. En eso estoy de acuerdo. En esto, o sea, no iba por la historia, en eso tienes razón. Sí iba más por el sí, personaje. Sí, sí, sí. ¿Y, y qué, qué prefieren? ¿Algo así? O sea, una, una historia en la que el personaje lo sea todo. O algo, por ejemplo, como las series de, de doctores, ¿no? Que ahí todos los personajes son reemplazables y lo hemos visto una y otra vez, ¿no? Porque A ver, todas Perdóname, series... pero eso solo es en Grey. En Doctor House, imposible que hagas eso. No, no, no, te olvidas a los no, tres minutos. no, no, no, no, no. Sí, sí, sí. y he hablado ya. ¿Cu cu ¿Cuántas veces <risa> reemplazaron a 13? ¿Cuántas veces reemplazaron a Fora? Ah, bueno, ¿para qué está hablando House? No, La serie se llama House. La serie se llama House. Exacto. O sea, es, ese, ese es un caso diferente. <risa> bueno, no, sí, bueno, sí. Hay, me estoy bueno, contradiciendo, o más bien me voy a De hecho, se llama MD. <risa> irreemplazable el protagonismo de House. O sea, ahí como que no, no había manera, ¿no? Sí, o sea, no creo House que... era irreemplazable, en eso estamos de acuerdo. De Pero hecho... House es como un Charlie. Doctor final, House es House, al exacto. final igual. O sea, tiene, sí, sí. tiene que ser Ahí house. sí el personaje supera la historia, 100%. Sí, sí, pero tú ves series como ER, como Grey's Anatomy, como... Que, bueno, que Grey's Anatomy también se llama Grey, pero la verdad su personaje sí, ya sí. no... Ah, esas, esas son novelas, esas son novelas. Grey's Anatomy, este, The Night Shift, una que estoy viendo ahorita que se llama The Resident. Todas tienen The la The misma fórmula de serie de, de medicina y al final en esas, todos a todos los personajes los van rotando. Y, y no pasa nada, ¿no? O sea, porque al final no, ahí no. sí... Eh, pero siempre vale. hay un protagonista. Siempre hay un protagonista. Sí, pero va, pero va cambiando. El protagonista no. Sí, el, protagonista, ver, el, no. el protagonista no. En Good Doctor es el mismo protagonista. En Grey's Anatomy la protagonista es la misma. En Doctor House la protagonista mm, es la espérame, misma. Espérame, espérame. espérame. Good New Doctor New tiene Amsterdam dos temporadas. También. No, O sea, tiene Grey's cuatro, Anatomy Alex. tiene 17. Y hoy te podría decir que el personaje de Grey ya no es... No tiene el mismo peso que tenía al principio. Y R empezó con protagonista... Eh, a George el, Clooney. Al, a George, con George Clooney y salió que a la temporada 2 o 3. Y, y entonces el protagonista lo, lo tomó, el que era Mark Green, ¿no? Y después cuando él salió, el protagonista lo tomó el que era el Dr. Carter. Y cuando salió él, lo tomó el Dr. Pratt. O sea, él, él, él, fueron rotando y siempre hubo protagonistas, pero no siempre fueron los mismos y no pasó nada. O sea, ER duró 15 temporadas. Grey's Anatomy ya va a empezar la 18. Esa es novela, Alex. No, no, no cuento. No no. Raúl, es también. Es televisión. Aunque sea novela o no sea novela. Tú eres el fan número uno es de Grey's Anatomy. Tu RBD, se primera generación. Y... Pero no son míos, no. Doctor <risa> Shepard. Derek, Derek se llama. Es Derek, que... bueno, es pero Derek y. Es más y y... O sea, Raúl todo el tiempo nos habla de Grey's Anatomy y ahora me va a venir pero, a decir que, novela, pero, y que no le gusta, que no se... Pero eso que dices de que no pasó nada, a ver, me viene a la mente, saliéndome un poco de doctores. La Ley y el Orden, V, porque hay un chingo de Ley y el Orden, pero sí, no, v, v, que es la, digamos, más famosa. Ultravioleta, ¿no? ajá. Eh, <risa> o sea, la, la, la protagonista <risa> siempre <risa> ha sido esta, esta señora, que no me acuerdo de su nombre, Olivia, no sé qué, y su compañero ha ido cambiando a lo largo de los años, y la serie lleva veintitantas temporadas, y es un éxito, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Pero para mí, en lo personal... Cuando salió Christopher Meloni, cuando salió Ice-T, cuando salió B Bede Wong y cuando salió el, el, el, el jefe, el comandante de la, de, la, de la unidad, no volvió a ser lo mismo. Nunca volvió a ser lo mismo. Olivia Benson, eso es Oscar. Olivia Benson. Eh, o sea, nunca volvió a ser la misma serie, ¿sabes? Porque... Tú dices, sí, los cambian y no pasa nada, sí pasa, sí pasa. Bueno, no o mismo. sea, a lo mejor sí se va un poco diluyendo y va perdiendo como su esencia, ok, te la compro, pero no es el mismo impacto que tiene sacar a Charlie Sheen o que tendría a sacar al personaje de House, de, de la serie de House. Sí, o sea, no tiene... O sea, ahí no, no se puede, ya no puede seguir existiendo y en sí. estos casos, pues sí sigue existiendo, aunque a lo mejor, como dices, ¿no? va, va perdiendo esa... Por cierto, estamos llegando Gracias. al minuto 42. Aquí están mis manos. A, a ver, ¿qué nadie, opinas, nadie Miguel? A ver, si le... a Miguel porque no... No, sí, sí quiero, <ríe> <ríe> sí quiero saber. ¿qué <ríe> opina? No, no. A ver, no, no, de médicos? Para nada. Hay un ejemplo muy claro, ¿no? En el, volviendo un poquito a las películas, <ríe> se, se, las películas de Rocky, ¿no? O sea, ¿qué sería de... ¿Cómo se podría llevar la historia si no fuera por el personaje? No? Es, eh, Exacto. Exacto. escribiendo los guiones en función del personaje de Stallone, pues ahí fue como ahora sí que le cayó como anillo al dedo, ¿no? Este, totalmente. Sí, pero, pero incluso hoy en día hacen las de Creed eh, y pues se sienten como películas de Rocky y ya es otro el personaje, ¿no? Ahí como que a lo mejor la transición no estuvo tan mal No, pero ¿tú, tú crees de verdad que Rocky sin Silvestre de Stallone sería Rocky? Ah, No, no para no. nada, no, no, no, no se puede Sí, ni emoción. el travieso hace. ¿eh? No, no, no. Nadie, nadie podría ni... con eso. <risa> Hay otra, hay otra, hay otra, um, otro fenómeno que se da en este, en este tema de, de los personajes y las historias, que es cuando un personaje a lo mejor trasciende la historia, a lo mejor la serie eh, es, eh, funciona o, el, o la película funciona por la historia, pero de repente un personaje eh, se, se despega. Ahí ya se fue, Miguel. Hablando fue de personajes que se despegan. <ríe> Exacto. Un personaje se despega y trasciende esa historia, ¿no? qué es lo que pasó con, con Sol Goodman en, en Better Call Saul. Era un personaje de apoyo, ni siquiera era protagónico, sí, pero ¿no? fue tan entrañable y, y lo hizo tan bien Bob Odenkirk que hicieron un spin-off que ha sido muy exitoso, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Yo sí tengo ese ejemplo y como tú dices, que te lleva a a tomar la decisión como creador de decir, oye, creo que tengo algo más, ¿no? para este personaje, como tú dices Miguel, estuvo genial que te, que te desconectaras justo en el momento en que dijimos que un personaje se despegaba y pum, parecía que lo hiciste <risa> y estás en mute ¿eh? estás censurado no, es que decía que el anfitrión me había, me había censurado Sí, no. Alex, eso, Alex, eso solo pasa, veces. Eso solo pasa cuando dices cosas políticamente incorrectas Exacto. Oigan, también acuérdense <risa> mi villano favorito nos dio a los minions que creo que a algunos de ustedes no les gusta extrañamente pero a mí se me hace lo mejor de mi villano favorito no, o sea no los minions sí estoy de, ahí estoy de no, acuerdo pero no no no no no mi mejor, villano no. favorito es una buena, es una muy buena película y tiene sí, cosas muy, muy buena. buenas y gru es un personaje muy importante sí, los sí, minions sí. le dan esa alma a la película es, es, es un elemento muy bueno Es el, el, sí. el cómic relief de algo que ya era cómico O sea, son muy buenos, pero Cuando hacen el spin-off y hacen el, Los puros Minion no tiene ni pies ni cabeza. Está chafísima lo la mejor que ha visto. Minions. Ah, Alex, estás es, pero bien mal, güey. O sea, yo, yo estoy, yo estoy en contra sí, güey, de los dos. <ríe> o sea, yo. Yo creo que soy como, no, estás no, que Raúl, pero ya vi que estás en contra de los dos. Estoy bien, en ver, contra bien. de los dos, porque primero que nada, la película de los minions está cagadísima. Y, y yo, o sea, el hecho de que no tenga ni pies ni cabeza argumentalmente hablando, yo lo veo a propósito, ¿sabes? O sea, como un. No, yo me no, refiero a no, cuestión no de ser cosa, no es. No nos vamos a tomar. Nah, claro que sí. Ah, no sí, no sí, nos vamos a. A tomar bueno. en serio la película porque justamente es para reírnos. Sí. Pero, pero también, Raúl, no, la, mi villano favorito no son los minions, son las niñas y Ay. la interacción de Gru con las niñas. Ah, o sea, cuántas juguetitos sin las, de Gru se vendieron, no Sin los, los minions, niños. sin los minions existiría mi villano favorito igual, pero sin las niñas, imposible. Ah. bueno Yo te voy a decir una cosa. Mi villano favorito es Gru siendo villano y. y... Enamorándose de las niñas y cambiando a ser bueno. Por eso es que mi villano favorito 2 y 3 son malas, porque ya no es villano. Y los niños, yo creo que sí le dan. Yo creo que sí son parte importante de, de mi villano favorito, pero la película eh, no me gusta porque los niños justo son chistosos y son divertidos porque son nada más esos monitos ahí que son los, eh, los ayudantes de Gru, pero ya darles una historia y demás siento que sobra completamente. A mí se me figuran como los, los marcianitos de Toy Story, de, estamos agradecidos. Sí, son, o sea, son lo, cumplen ah, la misma función, pero imagínate que hagan la película de los marcianitos, pues va a estar chapa. ¿estamos hay, hay corto, hay corto. Sí, sí. Pero no, y no, Minions no? bueno, los amo. Bueno, no es película. Y tam también, y que, también este, como decíamos de Better Call Saul, también hay los ejemplos de, hacia el otro lado, no como Joey que Friends funcionaba increíble por la cohesión que había entre los seis personajes Miguel no me dejará mentir porque ama esa serie y es su serie favorita Sí, ¿eh? es, no deja de eh... hablar de ella <ríe> sí, pero cuando sí. terminó Friends y quisieron hacer un spin-off solo con el personaje de Joey que porquería salió, nadie se acuerda de la serie de Joey sí, sí, no yo, lo... ni, yo, yo ni sabía que había una serie de Joey sí, no, y te, te, ahora sí, ahora sí como dirías tú el 99% de la población no sabe ni siquiera que existe sí, una serie no, de. Yo, yo ahí sí te diría que nadie. Había seis capítulos grabados y solo salió uno al aire. Con eso fue suficiente. Imagínate. Sí, por eso, por eso piensas otra vez en, en Sol Goodman y por eso funcionó perfecto, ¿no? O sea, era un personaje no tan relevante. En... Digo, sí cobró su importancia hasta cierto punto, pero era como más desapercibido, ¿no? Y aquí pues, yo este era de los protagónicos, ¿no? Totalmente. Es que, es que Better Call Soul es 100% la historia, obviamente, ¿no? Eh, o, o sea, ahí sí pudieron haber hecho un spin-off de Mike, pudieron haber hecho un spin-off de las aspiradoras, de quien me digas, y nos hubiera interesado por la historia. 100%. Pero también creo te... que ahí también y el, el que tema es, que es un personaje, el personaje que fue muy exacto. entrañable en la serie de Breaking Bad. Hicieron el spin-off a raíz de eso y, y como que agarrándose de eso para que tuviera éxito, pero ya viendo Better Call Saul... Obviamente, pues la serie se trata de, de Jimmy McGill y todo lo que tú quieras, pero sí, como dice Miguel, la historia eh, va más allá de solo él. ¿no? A ver, ok, la historia, pero también es el personaje. Por ejemplo, a mí lo que me gusta de Better Call Saul es verlo a como Jimmy, haciendo como tratando de ser un buen abogado. O sea, a mí lo que me hace preguntarme es después qué pasó. O sea, porque él trata de mostrarle a su hermano que es bueno, mostrar a la sociedad. Sí, que ya, es la historia gran, de él. ¿no? Es la Exacto, pero también es el personaje Por eso digo, yo creo que esa sí está muy equilibrada Tanto sí, historia o sea, pero, también, personaje. pero también vemos elementos ¿no? de otras cosas Como de, de Salamanca y demás o sea, Vemos, claro, vemos claro. cómo van sucediendo cosas que nos llevan También a Breaking Bad Pero ahí sí tengo que estar Un poco de acuerdo con Raúl en el sentido de que eh, <risa> <risa> no, <risa> Sí, me quema Me quema, yo lo sé, me quema pero en, en el sentido de que al principio, cuando la anuncian, yo, yo hasta dije... Eh, me interesaba más el, el spin-off de Ghost Rings o de Mike, ¿no? Pero me gustó que en el, en el spin-off de Vertical Soul Soul le dieron un desarrollo y una profundidad al personaje de Saul Goodman tan bueno que el, el mismo personaje creció, ¿no? Se volvió muy popular... Muy querido, y a la vez te van metiendo sin colgarse de la fama de Breaking Bad, porque no es que se cuelguen de la historia de Breaking Bad como sí, pequeños, no. eh, ga, pequeños easter eggs de cómo fue pasando la historia para llegar a Breaking Bad. Sí, claro, al, al final, de... el spin-off de, de Saul Goodman también es el spin-off de Ghost Spring y también es el spin-off de Mike. Sí, y de, de Albuquerque, y de nuevo el de, de, de, de Ghost quiero ver algo más. Te van más equilibrando con las subtramas, ¿no? Que se van desarrollando exacto. y llegan al punto de Por ejemplo, exacto. ¿se acuerdan de y los primos y por eso es que queremos cestos? ver tanto en el momento en el que ya se convierte. Sí, que ya se transforma, soldura, ¿no? exacto. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de los primos estos que no hablan? Que son los sí. estos matones sí. acá. ¡Qué buenos mm -hmm. personajes! Igual no tienen que aparecer mucho, pero tanto tú los identificas, ¿no? En Better Call Saul y obviamente Y Sí, Breaking son el Kankiko 2 de Breaking Bad. Exacto, ándale. <risa> <risa> Exactamente. ¿Cuál es para ustedes eh, una película o una serie en la que crean que el personaje es irreemplazable? Así que de plano, no, no puede existir la película sin el personaje protagónico. Pues, yo ya les dije que tú, Half Huffman, para mí es como... Sí, sí, sí. O sea, yo pienso en mi película favorita, 2001, este, yo pienso en el personaje de Hal 9000, Sí, si no existiera HAL 9000, este, la película no funcionaría igual. O sea, ¿pero tú crees que no podría ser HAL 10.000? Ajá, ¿y que fuera una mujer? No, que fuera Pierce Brosnan como en el Exactamente. Yo creo que es el personaje que lleva así como ahora, así como el centro, ¿no? Que lleva como el, la consecuencia de 2001. Sí, es la única parte de la historia de 2001 que sí entiendo. No, bueno. Sí, no, no. Siguen, siguen muy fuertes tus efectos Me sigues rompiendo este... el tímpano Perdón, perdí el toque, perdí el toque. <risas> Mira, yo te voy a decir Yo te voy a decir que Una de mis películas favoritas, ya todos lo saben Es Volver al Futuro Obviamente Volver al Futuro no sería lo mismo Sin el Doc Brown, sería imposible Aunque el protagónico Más que nada es Marty pero yo Si creo cambias que a Marty A lo mejor podría funcionar En aquel entonces, sí 30 años después, ahorita ya sí, no, siendo bien, no. la leyenda, pues no. Pero yo creo que en creo 1980 que... y tantos, eh, cuando se estrenó Volver al Futuro 1, si cambiaba, inclusive, este dato curioso, el protagonista no iba a ser este Michael J. Fox, iba a ser otro güey, que no me acuerdo cómo se llama, Dean, algo, Jason Dean, no sé cómo se llama, y grabaron escenas con él. Sí, de hecho, es verdad. Y al final él, él por agenda no pudo y terminaron contratando a Michael J. Fox, pero existen escenas en el original del otro protagonista. Y yo creo que si cambias a, a Michael J. Fox no hubiera pasado. Es verdad, nada no, y también después cuando CMX lo vio dijo, no, este es el que estaba buscando, ¿no? Este es el, el, el que estaba, o sea, le gustó más. Exacto, exacto. Porque sí, de verdad. hecho... Michael J. Fox era el candidato número uno, pero no iba a poder porque estaba en una serie, grabaron con otro güey y al final fue como de no, eh, mejor sí vamos con Michael Sí, J. estaba Fox. en una sitcom, sí, es verdad, es verdad. Y te voy a dar un ejemplo de lo contrario, por si lo ibas a preguntar después, una película que sería lo mismo con cualquier otro personaje o con cualquier otro actor, pero que la historia lo supera por Interstellar. Para mí, Interstellar pudieron haber puesto a Eugenio Derbez de protagonista y oh, hubiera sido la oh, misma no. película. Ahí, no exageres, no exageres. Estoy de acuerdo contigo, pero no exageres. Derbez de en sus momentos dramáticos, así por la tiempo, cuando sí, ve no la, va. la camioneta ya que se va, habiéndose despedido de la hija. Imagínate eso, grande. llorando. Cuando está, cuando está todo oígame, consternado y preocupado al final, no que, que está perdido en este como tercer acto y, y que no puede comunicarse, imagínatelo, ¿no? ¡Oígame, no, óigame! ¡Por favor! Sí. ¡Oígame! L Pero la, la, mente, la película hubiera sido exactamente igual de buena. Sí, Sigue incluso, incluso yo me atrevería a decir que, me, que hubiera preferido a alguien que no fuera Matthew McConaughey para interpretar al, al, al personaje principal. bueno. A mí me gusta Matthew McConaughey como actor. Yo lo dejo. Oye, y hablando como de esta contraparte, ¿no? De la de la pregunta, este ¿en dónde sería más importante la o es más importante la historia? este, yo me viene a la mente mucho la del camino, ¿no? esta que hicieron de, de Breaking Bad ¿no? este, o sea, sí o sea, sale Jesse, ¿no? este sí, tiene como de alguna manera cierta importancia, pero ahí en realidad es como es, cobra más importancia esta historia, ¿no? del de, momento en el que fue prisionero de del personaje de Jesse Plemons hasta que se me fue su nombre ahorita este, ¿de quién? De, ¿Toby, bueno, no? creo que se llama Toby ¿no? Toby. Todos, ¿no? Toth, Toth, Toth, Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Este, yo creo que ahí, va, ahí pesa más la historia. o sea no, no es ¿Sí, pan... Mario? Sí, estoy de acuerdo. Si hubiera sido un capítulo más. Como, como la película de, de varios años después de Breaking Bad, creo que más bien es para la basura todo lo que hicieron. <risa> Fíjate que yo, yo difiero contigo, Mario, rápido, nada más, porque yo creo que esa película... Sin Jesse no hubiera, no lo hubiera visto nadie Nadie, nadie, nadie, nadie. Bueno, que, Con Jesse yo no hubiera preferido sí, no verlo Por el nombre del personaje Pero hablando estrictamente del desarrollo de la historia Siento que pesa más O sea, metido en la historia específicamente este, En lo personal yo así lo siento decir, No, pues no Bueno, tú Raúl, ¿tienes yo, alguna? Sí, yo sí si tengo una y no te va a gustar No, al contrario, tengo una que la historia supera por mucho al personaje Y no te va a gustar okay. Pero okay. para mí, si hubiera sido en lugar de Bale, hubiera sido otra vez este Val Kilmer o si hubiera sido George Clooney, no hubiera importado para nada, porque al final ¿por qué es que la no historia, porque al final la historia se centra en eh, los orígenes de Batman, pues como no como personaje sino su historia o en general, bueno, ya de universo. la trilogía de, de Nolan, sí de Nolan, de Nolan. Entonces si no hubiera este... sido Bale, no bueno, si no hubiera sido Bale, eh, no hubiera para mí generado yo, no, pues yo estoy de acuerdo. O sea, creo que eh, la historia es lo que más pesa en la sí, sí, sí. trilogía, definitivamente. Ah, muy bien, muy bien. Aunque creo que Christian Bale lo hace espectacularmente bien y creo que lo escogieron muy bien para ser parte de esa historia. Pero, eh, pero sin duda, si hubieran escogido o casteado a alguien diferente, no creo que le habría hecho tan bueno, este, sí. muy bien. mal a la, a la historia. Qué bueno que estamos así. Y creo que por sí, eso, que que ahora, lo juego, contrario... Y ahora, lo contrario, creo, creo que por eso Genesis pegó, digo, no, no Genesis, ¿cómo se llama? La que es en el futuro, eh, Terminator, Salvation. Ah, salvation ah, Terminator. Sí, creo que por eso no pegó nada, porque es irreemplazable, o sea, no, no, no, me se me ocurre otro que no sea Arnold Schwarzenegger para hacer el, el... Sí, ahí sí, el, el, el, ah, sí Ay, no, si no, no puedo pensar Segunda en otro. Segunda vez seguida que estoy de acuerdo con... Ramón. Sí, ¿eh? Ya te duele la cabeza. Sí, ya, exacto, como que <risa> sí, <risa> <el dolorcito risa> ahí. pero no, o sea, definitivamente, no no puede haber Terminator sin Schwarzenegger. sí. Yo creo que cuando fallezca Arnold Schwarzenegger, ya, ¿eh? Dejen... Incluso, eh, incluso el Arnold Schwarzenegger que Miguel odia como, como papá leñador, sí, es mejor papá que Terminator el... sin Arnold Schwarzenegger. Sí, ¿Cierto, sí, sí. Miguel? Buah. ¿De qué hablan? Yo, yo creo que la película hubiera sido lo mismo sin Schwarzenegger. Yo creo que esa, esa aparición de serio? Schwarzenegger en Dark Fate sobra al 100%. Yo creo que la película hubiera sido igual de buena o mala, como la quieran ver, porque a mí me gustó. Sin me gustó Schwarzenegger. ¿Sana Color solita? ¿Sara Color solita contra... sí, Sana, y... Color. ¿Sana Color solita contra Sana <risa> Color solita? No, dije Sara. Para, Sara. Para, mí, para mí sobró totalmente la aparición de Schwarzenegger desde la 3. No, la pela que tienen en la presa. Ah, no, en, en la 3 todavía, en la 3 todavía, sí, sí, sí, perdón, desde la 4. Cuando sale en la fábrica ahí con Michael, con... Sí, con Michael, ¿es Michael Bay? Sí, ¿no? ¿Es Michael Bay? ¿A Michael Bay? No, ah, perdón, no Christian, Bale. Christian Bale. Christian Bale, Christian Bale. Christian Bale. <risa> yo dije Michael Bale. En la 4, cuando sale Christian Bale interpretando a Connor, que en la fábrica sale un Schwarzenegger. Ah, de no sabía sido, que era la 4 esa. Sobra, sobra sí, no, pues la que estabas diciendo, Raúl, la que sobra, la que es en el futuro. No, sí, yo dije Salvation. Yo nunca le he dicho Terminator 4, pero es verdad. Es la pero, no sale, pero no sale Schwarzenegger. Sí, no, es un no, Schwarzenegger sale, digital, no sale. Sí lo sabían, ¿no? Pero sale, llega? o sea, pff, sale. ¿sabes? Ay, por o eso, sale. pero no sale. Entonces la película entera sobra. Sí, por eso yo digo que por eso no pegó. Y eso que a mí sí me gustó hasta la, hasta la mitad, pero bueno. Lens News. Lens News. Como que forma? me quedé pensando y me, se me fue la onda, pero ¿tenemos noticias <ríe> esta semana? Sí, ah, ¿tenemos? Hay, que, hay que agregar ahí una que vi hace ratito que ya confirmaron la cuarta temporada de Sex Education en Netflix. La agrego, ah, pues, la acabo de ver. La acabo pues les digo una noticia: ya confirmaron la cuarta temporada de Sex Education en Netflix. Exactamente. No, es la verdad esta... que a nadie absolutamente a nadie Ahí va. le importa. está regresando. La verdad sí, Lee, a nadie le importa. Güey, yo la sí vi que... la serie, para mí sí fue. Puede... Pues eres man? el 1% de la población. <ríe> <ríe> ya lo no, lo... Nomás. no, mejor <ríe> no la noticia, Alex, que viene desde el reino de los champiñones. Me espera, espera, agregando que soy Tim Ruby. <risa> ¿Qué es eso? Bueno, ¿Quién sabe? Ve o sea, eh, la serie, serie. Ah, ok. Nadie, absolutamente nadie ah, bueno, sabe no. quién es Ruby. Pero nadie okay. sabe qué es eso. <risa> Oigan, eh, se anunció sí, sí. Eh, eh, el cast. A mí me pareció un poquito sorpresivo. Yo, la verdad, no sabía que estaba en desarrollo una película animada no sabía. de Mario Bros. Pero se anunció el cast y se ve, promete, eh, Promete. Chris Pratt va a ser eh, Mario Bros. Anna, Anya Taylor Joy va a ser la Princesa Peach, que además es igualita. Este Charlie sí, Day igualísimo. va a ser Luigi eh, Jack Black va a ser Bowser, ese no me gustó tanto. Y Seth Rogen no, va a bueno. ser Donkey Kong. Ah, bueno, y Keegan michael Key que va a ser este, Toast. ¿A poco no te gustó Jack Black como Bowser? Jack Black es buenísimo, Alex. Es muy bueno. Ay, no eh, sé, a mí no me cae eh, tan sí, bien. Para mí, dolevo, pero pero no, no, Jack Black no, no, es como Omar Chaparro de Estados Unidos. Pero no les parece, no, no, no. Pero no les parece como que sobra el cast. O sea, yo, yo cuando lo vi dije, oh, qué ¿cómo interesante. Que sobra? ...pero pensando que iba a ser un live action... ...porque justo Anya Taylor-Jersey si, si ah, se no, parece... No. ...pero ya cuando vi que era animada... Uh, sí. ...pues mejor hubieran puesto las voces originales... ...¿no? de los juegos... ay ...pero todo el día diciendo... ...no, no se ay, va a no, poner... Ah, sí. y, oh, ...y luego Yoshi... Bueno, no, bueno, ni bueno. habla, a todos tienes que picar... A ...para que, la que <ríe> salgan <ríe> las <para> salga <ríe> la <de, ríe> bueno, no ...bueno, no, no, <ríe> no <ríe> las voces originales... ...en el sentido de, de los <ríe> diálogos originales... ...pero, o sea, si es animada... ¿Para qué el cast tan... tan rimbombante? No, pues eso, ¿por eso? las películas no, animadas ponen un cast... No, aparte, Exacto. Exacto? A ver, Woody? Mario, la produce Animation Studios. O sea, los mismos de Minions y esos. La de, la de mi villano favorito, Steve Carell. Illumination. No, Illumination pero parte de, este, ¿Qué el, dije? El caso, el Animation. De... Animation. Ah, perdón, el, Illumination. El, el trabajo, ¿no?, de, de hacer este... De, de, de actuar para película animada, ¿no? Prestar la voz, ¿no?, para para animar, para interpretar a un personaje animado este a veces este, pareciera que no, pero por ejemplo yo pienso a lo mejor no ubican a este actor que se llama Keith Davis un, uno, un afroamericano estadounidense que sale en loco por Mary este que es el padrastro de, de Cameron Díaz uh -huh. no sé si lo recuerdan ah, sí. que, que dobla un personaje en la de Coraline ese este tipo de actores como que tienen mejores matices haciendo haciendo bosque actuando como tal. O sea, yo siento que en este caso a lo mejor este le pueden dar buenos matices a los personajes, o sea, definitivamente definitivamente tener un buen yo sí me da mucha curiosidad. O sea, es que yo me imagino haciendo no, sí, es muy bueno, es, digo que es cantante y todo Es, es o sea, que venga. justo, no, pero justo a eso me refiero O sea, yo no quiero ver una película animada de Mario Bros Con la animación de Mario Bros de siempre, o sea, de los juegos de, de Switch y que, ah, pero no salga, si así. y que salga Mario Bros hablando como Chris Pratt, como Star-Lord Ah, sí, hola, ¿cómo, quiero ver a Mario Bros uh, lo O sea, si sí, sí, sí, Pikachu habla como Chris Pratt, pues, ¿qué, ¿cuál es el...? Digo, como, Exacto. perdón, como el, como el otro, como el otro que es igualito. Ryan Reynolds. Sí, hecho, o sea, si va a, a ser animada, no quiero, o sea, justo yo no quiero ver a Bowser hablando como Batman, ¿sabes? O lo. No, no, yo, quiero, yo quiero ver a Bowser. Hablando, oh, oh, oh, Digo, pero ¿para oh, qué, qué nos quejamos si mira, aquí en Latinoamérica la vamos a ver con Batman, las voces de Derbez? Espérate, espérate, no, no te, no no te escucho, con... Que, que es que nos quejamos, y si aquí en Latinoamérica las vamos a ver con las voces de Omar Chaparro, de Derbez. Derbez, que sí. ¿no? Ah, sí de que nos pues la, la actriz que dobla a Anya Taylor-Joy es Karen Vallejo, aquí en México, y es buena. Exacto. Karen Vallejo Mira, es buena. O sea, un buen sí. cast es, es indispensable en las películas, aunque no, aunque no los vayas a ver en live. Action, o sea, que sería muy Mufasa sin la voz de James Earl Jones, por ejemplo. O sea, hay muchos por icónicos, ¿no? Y aquí a lo mejor no lo, no, lo, no lo pensamos tanto así porque nos gustan las dobladas, porque en México también hay muy buenos actores sin albur, de, Alex. de doblaje. Sí. Pero, pero sí, yo, sí. Yo, yo estoy feliz de que de que, sean, de que hayan traído muy buenos, o nombres muy importantes para, para la película. Sí. Me da confianza, siento que, que es algo que van a hacer con amor. A ver, yo, siento, yo siento lo contrario, yo siento como, ah, no lo sé. No. Siento que, o sea, ¿por qué Chris Pratt va a decir, bueno, pero todos lo voy a doblar bien, no voy a hacer el ridículo. y pues, Por eso, nah. sí, sí, sí. Mira, yo te tengo un ejemplo súper rápido. El cast de, de los que hicieron Kung Fu Panda, tenemos a Jack Black, tenemos a, a Ian McShane, tenemos a Angelina Jolie, a Dustin Hoffman, a Steph Rogen a Jackie Chan a, y a Lucy Liu. ¿Sabías tú eso? Que todos ellos son parte del cast de Kung Fu Panda. Claro que se tienen a actorazos y lo hicieron muy bien en Estados Unidos. Pues, pues, no, sabía, no sabía de todos, no sabía de todos y sí de Jack Black. Pero nadie conocía a Kung Fu Panda, todos conocen a Mario y a Prince. En la misma, por eso, yo te siento eh, que por eso se fueron por buenos, ya perdón. En man. la misma isla de perros, ¿no? Que está de Wes Anderson, que sale, que es, va Sí, George Raúl, Clooney. ¿no? Sí, sí, sí. El mismo Bryan Cranston, Edward Norton, este, y a veces, y sí. Bill Murray también este, hace voz ahí, este, y lo hace también que hasta se pierda, este, pareciera que es otro actor, incluso. Sí, muy buenos. Sí, la verdad, sí. Y, Sí, sí, sí. Pues, Oiga, y se anunció la semana pasada eh, Ya el título oficial De Animales Fantásticos 3 Se va a llamar Los Secretos de Dumbledore O sea, ya no se va a tratar de los Animales Fantásticos Que ya no se trató la segunda de eso Y ahora va a ser de Dumbledore Buenísimo lo, eh. lo cual me hace pensar Que van a quitarle todo la, El trasfondo a Grindelwald Qué triste ¿Por qué no? Eh, ese es su secreto ¿O ustedes no, ¿no están es enterados? no, no, no, creo que no no, o sea, me, re me refiero a que la 2, no. la, dos, la dos acaba con esta asamblea donde eh, Grindelwald se va con sus cuase y tú dices, oh, el movimiento de Grindelwald tiene, es, es", o sea lo que hemos dicho varias veces, ¿no? que sí. tiene mejores motivaciones que sí. el mismo Voldemort sí, y sí, sí, no sí. sé, o sea, siento que se van a centrar más en Voldemort, digo en, D en Voldemort, en Dumbledore que en lo que, en darle continuidad a lo que Pero es que el pasado de Dumbledore Bloruca a Grindelwald pues, con todo y, y, lo que les pasó y su pues secreto. Yo, creo, en yo espero que sea algo bueno. La verdad es que cuando empezaron estas de animales fantásticos, siento que fue algo muy rebuscado para encontrar de dónde sacarle más jugo a, a la franquicia de Harry Potter. Y ah. no me atrapó para nada la historia del, del monito que lleva sus Pokémones en la maleta. Eh, de hecho, me dormí. Eso sí, mira. Ahí sí para que este... veas de Newt Commander, ojalá sea menos de Newt. Eso Y, sí, yo lo, y yo si lo esta espero. se va a tratar de Dumbledore, bueno, pues a lo mejor tuvieron que irle metiendo más, más cosas que te conecten con la historia de Harry Potter para que, fun para que eh, funcione a nivel historia. Y pues si va a ser sí, de ¿por Dumbledore, a lo mejor existían. me va a interesar un poco más. Por eso, el sí, yo yo Dumbledore Potter, ya salió en la, en la anterior, ¿no? Pero sí, exacto, va a estar exacto, más centrado. Y además en la historia de Harry Potter, este eh, eh, Grindelwald tiene mucho que ver en la historia del mundo, pues, ¿no? Aprovecha creo que la primera o la segunda guerra mundial, ahí sí no me acuerdo, para hacer pues de las suyas, ¿no? Y, y tratar de hacer que los... Eh, que los magos conquisten el mundo ¿no? y obviamente el que lo detiene al final pues es Dumbledore, pues digo que eso es lo que va al final, y contando una historia que ya está contada en el, en el Wizard Ay, ¿cómo se llama? la página está de J.K. Rowling en el Wizard, eh, no ha Pottermore se llama esa página y vamos a ver la relación que tuvieron es como amorosa. los cómics, pero de Harry Potter ¿no? <ríe> no, no, no, esto sí es de, de, de, no, sí de J.K. Rowling esto es oficial de J.K. Rowling la relación amorosa que tuvieron Dumbledore y Grindelwald o sea, un poquito más. Es como más los No te preocupes. No, no, no. Sí, yo, yo en lo, sí lo que sí estoy de acuerdo es que ya veamos menos de Newt Scamander y de la otra Sí, ahí yo también. ¿eh? Porque... Digo, me cae muy bien, pero. No, no, a nadie le interesa. Vámonos a lo bueno. Sí, sí, sí. Y a ver, ahora estamos de acuerdo los tres. Está raro. Mario, ¿tú estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ay, Dios mío. Ahí está, los cuatro. <ríe> <ríe> me, <ríe> me encantó. <ríe> me encantó la cara de Mario. De... Eh, estoy de acuerdo. Eh, sí. que, se, que se queme el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un ALV de Mario. Recomendaciones. Oigan, pues, ¿tiene recomendación esta semana? Pues yo Raúl nos que nos iban a recomendar algo que nos iba a Sí, pero primero Ay, Mario, primero que... Mario. Mario nos va a recomendar la del calamar. No, todavía no la he visto. No, ah, Tengo este, bueno. no ganas de verla. Este, pero, no, una, un clásico de, de Robert De Niro de los 70s, este, no es Taxi Driver, este, es una posterior, se llama The Deer Hunter, el francotirador, le pusieron en español. Es una película que trata sobre unos mineros, un grupo de amigos mineros que son reclutados para ir a la guerra de Vietnam. Este, una película dura este, que causó polémica en su momento por hacer uso de este tema de la, de la ruleta rusa, ¿no? este juego de que se dispara ¿no? este, con, con una pistola. Este, causó como cierta polémica en su momento de estreno por eso. Una película muy, muy cruda en ese sentido, este, con un tono como semidocumental, en ocasiones retratando como los momentos ¿no? de la guerra en Vietnam. Este vale mucho la pena que la vean. Muy buen elenco con Robert De Niro, con Christopher Walken, con Meryl Streep. Este, como en, en su pleno auge, ¿no? Este, en aquel entonces, este, ¿sabes si la encontramos en, algún, en alguna la, plataforma la, ahorita? Este, Habría que checar en Paramount, igual le puede estar ahí, o si no en MGM, cualquiera de las dos. Ah, bueno. ok. MGM que es que, sí que the Prime, hace. ¿no? Y sí. Paramount está en claro video eh, también. Sí. Cualquier, cualquiera de las dos habría que checar? Que Dick que ibas a decir, habrá Ay, que ah, checar oh, en Seúl. Oye, pero que, que, que chequen que sea la de Deniro porque de Franco, el francotirador existen como siete películas, ¿no? Pues sí, porque, porque es uno de los así de escoger título genérico número 65. Ah, el francotirador. ¿no? La otra en inglés de Deer Hunter. The Deer okay. Hunters. Ok, digo, no estoy seguro, Mario, porque a mí no me causa confianza que recomiendes algo de a Taxi Driver, pero bueno, bomba, te voy a dar el beneficio de la... Vida. <risa> ¡Ay, sí! ¡Qué mala onda! ¿Ya? ¿Listos? Esta les va a encantar. Ah, bueno, estoy casi ya ¿no? se acabó el programa. ¿Sí? Ah, se acabó el programa. Escúchenos nah, la próxima semana. Gracias por escucharnos. Vamos bueno, a... A, a seguir con nuestros labores. <risa> a hacer cosas más importantes. Estoy casi seguro que tu recomendación me va a decepcionar, así como la de No, las No, las no, no ver, al contrario. Échale, échale. En... Eh, creada por, obviamente, quién más ni quién menos que HBO. Esta serie del 2012, protagonizada por Jeff Daniels, que nosotros lo recordamos más por su icónico papel en Dumb and Dumber, una pareja de idiotas. También tiene papeles serios, yo no sabía que actuaba tan bien, de hecho lo vimos en Steve Jobs, la, la buena, no la de Aston Kutcher, sino la otra. Eh, la también sale la ahí. Ajá, Chale, la, la, la, la de Aston Kutcher a mí me gusta. Que sí? contra, tan bueno ]habitude. pero ya viste la de Fast Vendor, está buenísima. No, esa no la he visto. Ah, ese, ahí sí vas a decir, ah, cañón. Eh, Entonces, es la recomendación la de Steve ah, No, no, no, right? esa es, <ríe> okay. esa <ríe> no, no, es Yo les voy a recomendar esta semana. <ríe>? <risa> no, no, <risa> sí, no, esta serie se llama The Newsroom. No sé si la, la, la, la he escuchado algo. Yo no sabía nada de esto hasta que vi las calificaciones. <risa> Y la verdad está buenísima, se centra en un anchor, el cual es interpretado justamente por este, este actor que les dije, eh, Jeff Daniels, quien interpreta a Will, a Will McAvoy, quien es un anchor, un presentador de noticias. Pero lo genial de esta serie, eh, lo que se me hizo eh, impactante es que la, la trama está concentrada en noticias, pero que ocurrieron en el mundo real. Por ejemplo, cuando se desplomó eh, una, una, una planta en el Golfo de México de, y el petróleo empezó a inundar, todo eso, ¿no se sé si te acuerdas, Ahí, como por el 2013, algo así. Eh, también cuando atraparon a Osama Bin Laden, o sea, las noticias influyen, las noticias reales que están ocurriendo influyen en la vida de los personajes. Entonces, está. Putale, perfectamente bien escrita, tiene política, tiene economía, o sea, tiene todo lo que nos gusta, bueno, por lo menos yo sé que a ti también te gusta esto, Alex, o sea, esta, esta, esta como correlación con el mundo real, e influye en, el, en lo ficticio de estos personajes, se los juro, tiene tres temporadas, no los va a decepcionar ni un maldito segundo, está buenísima de pi ¿Eh? para la serie. Y solamente Veo, tiene vea. 25 capítulos, ¿eh? Solo son 25 capítulos. Pues puedo ver la emoción, puedo ver la emoción de Raúl en su... No, sí, está o sea, poca madre, la verdad. Nunca les, nunca digo porque serías casi, pero creo que, creo que no, no se emocionaba tanto desde el Snyder Cut de hecho. hoy oh, no, sí. entonces sí va a estar la... No, así. no, no, no. no, no, no, no. Esto sí tiene lo que nos gusta. No, la verdad entonces, sí se me antojó, sí se me antojó, Raúl. Eh, eh, sí la voy a poner en la lista de las que sí veo. <risa> en la buena. <risa> en la lista buena. Y yo les recomiendo <risa> nada más, y algo parecido un poco, eh, ya se estrenó la segunda temporada de The Morning Show, que a mí, la primera me encantó, y la segunda no se está quedando atrás. La verdad es que es una serie que eh, se trata justamente de un programa... Eh, eh, noticioso noticias, eh, eh, y sí. todo, lo que está, todo lo que hay detrás no y la, y la mugre que hay detrás de, de la producción del, del programa eh, esta segunda temporada justamente empieza a explorar un poco temas de la pandemia y demás, a mí no me encanta tanto eso me gustaría que se quedara más en la ficción pero de todas formas no, no decepciona para nada lleva dos capítulos y los dos me han encantado entonces no, no puedo esperar a ver el, el siguiente entonces se las recomiendo mucho si es que no han visto la primera pues es buen momento de empezarla Sí, muy buena y pues, eh, si nadie más tiene más recomendaciones, eh, muchas gracias por escucharnos. como Aclarar siempre. que aclarar que esta, es, esta serie de Morning Show está en Apple, ¿no? En Apple TV. En Apple TV Plus, correcto. este Y listo, pues, escúchenos. Eh, todos los martes eh, tenemos programa. Eh, escúchenos en los podcasts, en los en vivo, donde ustedes quieran, pero escúchenos. Y compártanlo sí, también. Sí, sí, claro, compártanlo, compártanlo con sus y y con sus amigos cinéfilos. Mm -hmm. Gracias, gracias.